My name is Carmen, and my phone is Ecuador. Llegué a Londres en el año 94, pero no sé inglés muy bien. Cuando fui niña, pues, solamente fui a la escuela. Estoy tratando de aprender el inglés. No sé si ya estoy muy vieja, que no me da mucho, porque muchas veces no me entienden, y me da mucha pena. Entonces, para mí es Sorry. duro linda que es mi profesora, la profesora de todos, porque aquí no solo estoy yo, hay muchas personas que están aprendiendo el inglés. Nos hace cantar. A veces cuando uno se habla en español, nos da un penalito que tenemos que bailar. Hay que bailar. Y me gusta. Me gusta comunicarme con la gente que me encuentro en el centro, me voy a las bibliotecas, me voy a Joven Garden, Travis Square, me encanta. Y toda la gente de aquí, todos de las oficinas, de todo, son muy buenas personas. A mí me gustan todas esas cosas que hacen aquí.